¿Cómo están? Ya estamos cerca del fin de semana y para este fin de semana sería bueno un poquito tirar la mirada hacia adentro para darnos cuenta que hay circunstancias en nuestra semana, en nuestros días que se escapan a ese control o a esa planificación que mantenemos, pero igual dentro de, esas, de esa no planificación eh, se generan las oportunidades, así que eh, a revisar un poco qué oportunidades se han presentado en nuestra semana.